Bien. Todo el mundo sabe que una vez desplegado un mapa de carreteras no hay un Cristo que sea capaz de volver a montarlo tal como estaba, y mucho menos que sea capaz de volver a meterlo en la guantera, y esto tiene una razón de ser y tiene una, y es bastante evidente porque doblar papel es un arte. Y es un arte milenario que se origina precisamente en el mismo lugar y momento en el que alguien consigue realizar papel, que es precisamente no en Japón, sino en China. Y a partir de ahí se expande por todo el mundo por, estas, por el tema de la ruta de la seda, sin embargo se expande muy lentamente porque era muy complicado el conocer a alguien que supiera hacer una grulla, te explicase cómo hacer una grulla y después acordarte. Hasta que en, a mediados del, del siglo pasado, Akira Yoshizawa, que todavía sigue con vida, eh, realiza o, bueno, inventa los diagramas Yoshizawa runlet los cuales te explican gráficamente todos los pasos para realizar una figura. Eh, y además, no solo eso, sino que sistematiza todo el tema del doblado, de forma que de las 11.500 creaciones que tiene este hombre todavía, todas ellas se pueden hacer a partir de, un, de una de estas cuatro bases, y además sin saber japonés, lo cual es toda una bendición. Pero... Eh, justo eh, diez años más tarde, no mucho más tarde, se, se expandió de tal manera que al otro lado del charco se creó una escuela que no tuvo nada que ver con la original, donde prima el hiperrealismo. En respuesta a eso el propio Diosshizawa dijo: bueno, vamos a hacer las cosas como técnicamente más difíciles con pliegues curvos con que se hace eh, mojando el papel y después dejándolo secar un jaleo. Pero bueno, el asunto es que eh, una cosa era muy complicada de hacer por el hiperrealismo, otra cosa muy complicada por, el, por la técnica, así que surge el origami puro que dice bueno, vamos a hacer una figura con los mínimos los mínimos dobleces posibles y que aún así se reconozca. Esto es mm, técnicamente fácil pero, complica pero conceptualmente difícil. Y pronto alguien se dio cuenta, con una sola hoja yo no puedo hacer mucha cosa, así que vamos a hacer elementos muy sencillos, y que después se puedan combinar para lograr, eh, lograr temas muy difíciles, como por ejemplo el origami geométrico. Lo cual también es una bendición para, los, para la poca gente que todavía se dedica a la geometría, porque una cosa es tener un penteicosaedro entrelazado, y otra cosa es tenerlo en la mano y decir, hostia, sí, por aquí tiene un, un eje de simetría. También para la gente que se dedica a las teselaciones, que son las cinco personas en el mundo, también les viene muy bien, porque... Una cosa es pensar mentalmente si un elemento se puede, se puede convertir en un mosaico y otra cosa es crearlo en un papel y después hacer unos 40 iguales y juntarlos. Pero no todo trata de matemáticas. Estos señores que son chinos y son refugiados, se aburrían tanto en su, en su campo de refugiados que con los billetes que les sobraban de, de moneda china, que monetariamente no valían una mierda, pero eran de muy buen papel, crearon el, el origami gondilventur. En cuestión de meses alguien dijo, eh, yo tengo dólares. Así que vamos a hacer una, vamos a hacer origami con, con billetes de, de banco. Pero el asunto más complicado y el que tiene más gracia es el origami inverso, que consiste en coger una, una figura con copyright hecha por un maestro y decir, bueno, vamos a hallar cómo lo has hecho. Esto, que parece muy, muy difícil, realmente lo es, no es más que un juego de buscar eh, eh, puntos en un plano y las distancias relativas entre ellas. Esto es lo que en, en matemáticas se conoce como grafos. Y por qué se estudian en matemáticas los grafos, entre otras cosas, porque para poder colapsar una superficie de la forma más compacta posible, que es lo que veis a la derecha, eso es realmente lo que hacemos cuando cuando doblamos un mapa. Colapsamos una estructura que es una cuadrícula de m, m filas por n columnas, que ya tiene unos dobleces prefijados y la colapsamos en en la superficie, que es una única celda. Así que, por ejemplo, un mapa de una, columna, de una fila por tres columnas se puede doblar de seis formas y un mapa de dos filas por dos columnas de ocho formas. Esto está muy bien, pero los mapas, realmente, cuando no son así, sino que son más grandes, mapas de dos por seis, se puede doblar de, de 10.512 formas. <risa> esto, claro, cuando hay pocos parece muy bien, pero como esto es una fórmula exponencial, enseguida se va de madre. Así que realmente cuando tenemos un mapa de verdad, como por ejemplo un mapa de 2x5, se puede doblar de 1980 formas diferentes, y un mapa del metro de Londres, que es muy típico, se puede doblar de o 1.800.000. Así que, por eso, cuando uno despliega un mapa y no está muy atento a cómo estaba originalmente, no hay un, no hay un Cristo que se puede pasar 40 años y no volver a, a colocarlo en la forma original. Así que alguien dijo, vamos a hacer mapas flexibles, y alguien dijo... ¿Para qué sirven los mapas cuando tenemos GPS? Porque lo importante no es que los mapas sean de papel, sino que te lleven a donde quieres llegar.